Manny Acta, el gerente general de los Tigres del Liceo, está con nosotros para conversar algunos tópicos de esta serie final. Nuevas integraciones, jugadores que ya están con el conjunto azul. Vimos a René Rivera ya accionando con el equipo. También a Ford, que tuvo que salir de juego. ¿Por qué específicamente tuvo que salir de juego y cómo es su condición de salud? Ford eh, tuvo una, una alergia y el, eh, su cuerpo reaccionó mal a algo que comió, algo que tocó uh, ya sea en el avión o, o aquí en el clubhouse. Pensamos que fue en el avión porque nos dijo que no se sentía muy bien volando hacia acá, pero fue llevado al hospital aquí, se le, se le suministró medicina y todo, y anoche lo visitamos en el hotel y ya le está listo para estar en el line-up otra vez. Las otras integraciones, mani Collazo, también el caso de René Rivera, buscando qué específicamente eligieron esos refuerzos. Nosotros eh, ya habíamos hablado con René Rivera hace tiempo atrás y necesitábamos un, un, un catcher y obviamente después de escoger a al Alberto Rosario en el draft ya no era tanta la necesidad pero Alberto tuvo problemas de salud eh, como todo el mundo sabe ya y no pudo continuar jugando, eh, todavía está un, un poco pues, golpeado de, de, de, de su situación y pues decidimos traer a René que es un tipo que, que conoce la liga y que es un catcher bueno defensivamente, ya lo demostró en el partido de anoche y Aparte de René, pues eh, decidimos traer también a Willy Collazo, que es un lanzador zurdo de mucha experiencia, yo eh, conozco a Willy desde que estaba con los Mets y lanzó bien en Puerto Rico para que lance el bullpen y pues esperamos que estos muchachos nos no den un empujón aquí en la final. Bueno y cómo ve el ánimo de la final, la primera victoria de los Tigres en el día de ayer en el primer partido, ya llevan tres victorias de manera consecutiva contando los dos, del, los dos últimos del todos contra todos, ¿se siente esa motivación? Sí, el equipo se ve diferente y todo tiene que ver con, con la ofensiva que mejoró la última semana del round robin. Los muchachos unieron mejor el bate, tuvieron un turno de mayor calidad Y se si ha visto ya con los últimos juegos que hemos ganado en esta semana Si tú lo pones todo junto Va a ser una serie bien reñida y una, una serie que creo que la fanática va a disfrutar Porque son dos equipos dos equipos buenos El equipo del escogido nos dominó toda la temporada y en el round robin Aunque la mayoría de los juegos fueron juegos cerrados, Entonces por eso siempre uno mantiene la esperanza de que a lo mejor Si uno hace una cosita mejor aquí y allí, eh, se puede cambiar la historia Bueno, gracias Manny Seguimos con más de la antesala azul